Sí, soy como el papá de Nelson. Me fui por los cigarrillos, pero yo sí volví. Hola, mi nombre es Eric y espero te encuentres muy bien. El día de hoy lo que te quiero explicar es a cómo poner un logo en tus productos. Vamos a ello. Bueno, bueno, ya estamos aquí en el ordenador. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro panel de capas. Damos clic aquí. Y lo siguiente que vamos a hacer es oprimir Control J para duplicar nuestra capa. Después de ello nos vamos a Archivo abrir y abrimos nuestro logo, le damos en abrir y lo siguiente que vamos a hacer es sacar este logo de aquí, de esta manera y lo arrastramos hacia nuestra otra fotografía, bueno una vez arrastrado lo que vamos a hacer es seleccionarlo, entonces le damos a la M para crear una selección rectangular de esta manera, lo seleccionamos y lo siguiente que vamos a hacer es irnos a edición y dar en copiar combinado una vez le hayamos dado en copiar combinado creamos una nueva capa a la que llamaremos logos y estando allí lo que hacemos es dar control d para deseleccionar deshabilitamos nuestra capa de logo y volvemos a la capa de logos ahora nos vamos a filtro y le damos en donde dice punto de fuga estando allí lo que vamos a crear es los planos en donde queremos que vayan nuestros logos entonces le damos aquí a la herramienta de crear plano damos clic aquí clic aquí y de esta manera damos nuevamente aquí a crear plano y repetimos la operación bueno ya creamos nuestros planos entonces lo siguiente que vamos a hacer es dar control B para pegar el logo anteriormente utilizado y damos control T para modificar el tamaño por ejemplo Vamos a poner este pequeño aquí y si lo acercamos, él se adapta al plano que hemos creado. Damos nuevamente Control B, volvemos a encoger de tamaño y lo movemos de esta manera. Y una vez los tengamos aquí, le damos en OK. Ahora, estando aquí en la capa de logos, lo que hacemos es cambiar el modo de fusión para que se vea mucho mejor. Le damos de normal a multiplicar. Después creamos una máscara de capa y teniendo esto en blanco y negro, entonces seleccionando el color negro, le damos toquecitos con un 20% de opacidad en las partes que estén un poquito más claro para darle un poco más de realismo. Y con esto hemos acabado nuestro tutorial. Bueno, antes de despedirme quiero agradecerte por haberte quedado hasta el final de este video. Por otro lado, te invito a complementar lo aprendido aquí viendo este otro video en donde te explico cómo actualizar un logo en muy pocos pasos. Y por otro lado te invito a suscribirte en este canal y comunidad que va creciendo poco a poco. Soy Eric, esto es Academic y no olvides que lo más importante es disfrutar del proceso. Nos vemos en otro video.